Tarpio. Sí, Lo sí, no, este, no Ya está observando. Ya, a ver, vamos a chequear. Ya, aquí debe completar el índice. Ya. De acuerdo al esquema, hay que completar aquí el índice. Ya sabe que hay que numerar también. No hay que abusar de la mayúscula. Ya, Carpio. Sí, doctor. Ya, completa lo que tiene que completar y ahí ya para pasarlo al turnitín ya. ¿Para hoy, doctor? ¿O para próxima próximo? ¿Para cuál? ¿La próxima clase ya es parcial ya? Estamos en sí, la doctor. semana 15. Debe ponerse a trabajar en forma inmediata. Ya, Ya, no, eso es lo que tiene que hacer. Queda listo para pasarlo al turnitín. Se lo devuelvo ya. Ya, doctor. No espere la otra semana, si no después vienen los problemas ya. Doctor, una consulta. Cuando son varios autores, ¿cómo dijo que se colocaba? Se pone primero los datos del primer autor. Ya. Ya, coma et al. E T A L E Al ajá E Al con mayúsculas doctor o con minúsculas? no con minúscula E Al Víctor coma M por ejemplo punto E Al Ok doctor Gracias. ya cuando son varios autores son tres cuatro ya para evitar poner todo eso se pone así ya Miguel Miguel Carpio, confirme sí, confirme si le llegó el trabajo. Eh, sí, sí, doctor, sí me ha llegado. Puedo observarlo ahorita. Ya, muy bien. Bien, atención a la asistencia. Aikipa. Aikipa, atención a la asistencia. Presente, profesor. Alvarado. No, no, no, no, Alvarado. Qué mal Ambrosio. No, doctor, no, no. doctor, doctor, presente, le quedé sin audio. No venía. Presente, doctor. Presente, profesor. Gracias, gracias. Ayón. Presente. Calderón. Calderón Ramos. Presente, doctor. Carpio Sánchez. Presente, doctor. Chirinos. Condorí. Presente doctor, buenas noches. ¿Sí? Buenas noches. Cruzado. ¿Sí? Cruzado. ¿Sí? Presente doctor, ¿Sí? buenas noches. Por favor, este audio. El audio. ¿Sí? Díaz ¿Sí? Calderón. ¿Sí? Presente doctor, buenas noches. Buenas noches. Díaz Durán, Paula. Buenas noches doctor, presente. Buenas noches. Wilca Guamán. Presente doctor, Presente doctor Wilca Guamán. Buenas noches, buenas noches. Martínez. Doctor, buenas noches. Marín buena Vázquez noche. presente, doctor. Ya, muy bien. Monroy. Presente, presente doctor Monroy. Obregón. Palomino. Ramos, buenas noches. Ramos Caguana. Doctor, disculpe, buenas noches. Soy Rosa Chirinos, por favor, esta ya, ya le puse Sal, su asistencia, señorita, gracias. no se preocupe. Ya le puse su asistencia. Rodríguez Ochoa. Salazar Ponce. Salazar Ponce presente, profesor. Buenas noches. Sarmiento. Buenas noches, doctor, llamó Obregón, no lo escuché, por favor. Ya, sí, llamó, ya le puse, señorita, su asistencia ya, ya le puse. Ah, ok, gracias, doctor. No se preocupe. Sedano. Presente, doctor, buenas noches. Vizaga. Y Zúñiga. Bisaga, presente, profesor. Buenas noches. Ya, bien. Bien, ¿Cómo? señores. Profesor, disculpe, Sarmiento no ha llamado. Sarmiento, a ver, Sarmiento Chávez, ya está. Sí, profesor, gracias. Bisaga, profesor, me tomó nota, ¿no? Sí, ya está, ya está, Bisaga, ya está eh, suyo. Audríez Ochoa, doctor. Ya, muy bien. Yo también le tomó, ¿no? Ajá. Buenas noches. Buenas noches. A ver, mire, se ha enviado su trabajo, ¿cierto? Sí, doctor. Eh, doctor, yo estoy colocando que no, no he encontrado mucha información en eh, eh, internacional. Por eso es que no tengo solamente dos en internacional, pero en nacional tengo varios. Pero igual voy a seguir buscando, a pesar de que le he dedicado bastante tiempo. Igual me ha sido escaso, entonces lo voy a tratar de completar, pero por favor revísenmelo. Ya, pero no va. le he puesto lo de las páginas, doctor, porque tengo temor de perderlo todo. Ya. ya, hoy día tuve un temor, se me movió todo en un momento. No, sí, sucede, sucede. Ay, ¿no doctor, dio un ataque, tengo ya varios días con sus noches tratando de hacerlo bien y sería fatal que se vaya Imagínate todo. que tú te cansas haciendo eso y yo cuántos trabajos debo doctor, realizar? Para usted supan de cada no. no ni creas esto cansa, cansa. a ver tú no se agobes sí, si sí, realmente a, a ver vamos a chequear doctor, la pantalla a ver vamos a ver doctor ayúdeme con lo de las páginas Mira, ¿se me escucha? Sí, doctor. Y ahí está. Gracias, doctor. Ya, pasa pues mi secretaria, más ya te he dicho ya. Y ahí está el uno, mira, ahí está el dos. No, es que eh, no es fácil estos trabajos. Ya siempre les he dicho, no es fácil estos trabajos. Doctor, por pasar el, el tema, esto de la matriz a la parte de abajo y de, de vertical, horizontal, Casi pierdo todo, me da ataque. Le dije, no, es, no, que cuando, no es que cuando tú pasas, debes ir guardando. Pasas un archivo, debes ir guardando. Para evitar lo que tú estás diciendo. no Ahora siento con los que se han perdido su trabajo. De verdad, es fatal, doctor. Acá también debes completar ya. Mí, ah, sí, sí, sí. sí. Internacionales, pues. Ya tú sabes que sí. son cinco. Y ahí, para que no te olvides, que te lo pongan amarillo. Nacionales, decir sí me has dicho que tienes. Está todo. Después está todo, doctor. Ya está. Bases teóricas, ¿cómo estamos? Revísela. Si falta, dígame, pero... He puesto bastante contenido. A ver, vamos a ver. Salen de tus dimensiones, ¿cierto? Sí. Solo tiene siete hojas, debes ampliar. Ya. Solo tiene siete hojas, por lo menos llega a diez pues, o a doce. Ya, ya está bien, doctor. Porque sobre este tema hay bastante material. Las puedes sacar de tus dimensiones Así. y de tus indicadores. Y aquí, ¿por qué me has puesto así, a Paz, Avilés? Doctor. ¿Por qué has puesto así, a Paz, Avilés? ¿Va un solo eh, apellido o no? Es, sí. Eh, claro. si me así, tengo que sacarte. Es que así lo has escrito. Sí, Cuando sí, yo lo debo. Así, a veces por error así sale. Sí. ya Corrígese eso ya ahí creo que ahí estamos ya para pasarlo por el turnitín. Ya, doctor. Ya, ahorita te lo devuelvo, ya un momentito. Muchísimas ya gracias. Estamos, ya estamos en hora ya. Doctor, ¿puedo hacerle una preguntita? Sí, señorita, adelante. Doctor, en mis bases internacionales yo he considerado desde el 2011. Y no, en no, realidad Sí, yo sé que está, es incorrecto porque usted me ha dicho de que, son, usted no que son los últimos cinco años. Sin embargo, doctor, ¿puedo dejar el del 2015? ¿Cómo, cómo? Alex, Solo de los últimos de... cinco años. De los últimos cinco años. No se puede quedar el del 2015. Bueno, con ese serían seis en realidad. A ver, o saque sí, su sí, cuenta, estamos 2022 hacia atrás. Sí, debería ah. de considerar desde el 2017 nada más. Claro. O sí o sí lo quito. Ajá. Ok. Profesor, y acabo de mandarle ya con las correcciones. A ver, doctor. Una consulta, eh, si me permite, eh, para completar el trabajo, porque ya estamos dentro en, de 15 minutos, acaba la clase. El próximo viernes, el próximo miércoles, que es feriado y que solamente va a ser examen, no va a haber un momento como para que usted pueda corregir o no. Deben ir enviando ya. Enviándole. Deben ir enviando al grupo. De frente al grupo. Al grupo ya, deben ir enviando. Ya, ok doctor, gracias. Al grupo por si acaso, no a mi personal. No, al grupo. Gracias doctor. Ya estoy descargando el trabajo de Rufina Chirinos. El de Isidro. El mío también acabo de enviarle, profesor, Rodolfo Pizarra. Ya, estoy descargando antes que nos gane el tiempo. Profesor, ¿cuál es el último día que va a recibir los trabajos? Debería ser el día de hoy. Debería ser el día de hoy. ¿Hasta ahora? cuándo va a recibir? Tienen hasta el sábado para que lo envíen. Perfecto. Y ahí ya nos reciben. Ya la otra semana son parciales, pues. Gracias. Ya, si hay algún espacio, allí les daremos. Pero ya deben ir entregando ya. Y si hay que corregir, ¿en qué momento lo van a corregir? Doctor, y de los que hemos enviado y nos falta aumentar la base, los, la base teórica... ¿No hay la posibilidad de que así como está lo pueda pasar por el turnicín para ver si es que hay que corregir algo y ya le enviemos okay. en este corregido? Sí, doctor, por favor. Al derecho internacional, un cariolador de discusión. A ver, un momentito. Hay que, estos trabajos hay que chequearlos. Eh, generalmente se si da... Doctor, le he reenviado mi trabajo, Carpio. Pasiones, que ...de que por ende quiere cobrar impuestos a la vez por una misma... misma audio. Ese audio... Ese 50... este audio, ese audio, no. lo silencio. A ver, antes que nos gane la hora. Irino, ¿se encuentra? Sí, doctor. Buenas noches. Tengo la señal que se va y se viene, doctor. ¿Corrigió corrigió su trabajo? Sí, lo que usted me ha hecho la observación. Sí, doctor. Pero aquí no va el número uno. Ya le he dicho cómo va, ¿no? Los números oh. primero van en romanos y, y en la primera carátula... O la carátula no se enumera, va en romano y en el centro ya veis, todavía lo he puesto en no, no, primero va en romano carátula va en romanos. recién el uno, recién empieza ¿a dónde empieza el uno? en el planteamiento del problema ¿me escucha? el 1 empieza en el planteamiento del problema eso es lo que yo he dicho Me está escuchando, ¿no? Arial Black. Así va esta letra, Arial Black. No va eso, doctor. Eh, letra Arial 12 para todo el trabajo. Por eso digo, ¿por qué tengo que corregir lo que digo? ¿Por qué? No escuchan, no están atentos. Letra Arial doce para todo el trabajo. Cada capítulo... Si inicien una nueva obra. no va a ir. Tampoco le dije que vayan negritas. Ya debe corregir chinos. Condorí. Condorí. Uh, doctor, diga usted, buenas noches. Corrigió. Todo, ya, doctor, todo. Doctor, no he puesto la bibliografía de los reglamentos porque no sé cómo citarlo. En casos anteriores. ¿Y por qué no la puso? ¿Qué pasó? No sé cómo citarlo, doctor. ¿Qué, qué, ¿Cómo lo pondría? Solamente pongo los decretos supremos, no tal. Claro. Como autor, ¿cómo lo, cómo lo pondría, doctor? De repente lo emitió el Poder Ejecutivo. Autor, poder Ejecutivo. Y abajo, el nombre de la ley. Claro, porque usted sabe que eso lo emite el Ejecutivo y el Legislativo. Ajá. Ahí es donde dice autor, ¿Quién lo emite? Eso va primero, lo emite? el claro. Congreso ah, el autor Congreso, primero el autor quién es el autor, el Congreso o no. Eso es lo que debe ir como autor. Donde dice título el nombre de la ley. Izaga sí profesor. Sí, sí, sí profesor. ¿Está listo para el turnitín o no? Sí, sí, profesor. Ya lo corregí, lo que usted ha indicado. Ya, entonces lo voy a pasar por el turnitín ya. Como gracias, ya nos dan a la hora. Sí. Se lo devuelvo los resultados por el, por el grupo. Ya, gracias, profesor. muy amable. Ya. Así que ya pueden ingresar, porque ya estamos en hora, a sus clases. Yo todavía me quedo trabajando y se los voy devolviendo. Muchas gracias. Doctor, yo también también Carpio. ¿Está listo para pasar por el turnitín Carpio todavía? Sí, yo está estoy listo. El índice no lo ha hecho. No es título, la láctea, la, las palabras claves, el nombre del proyecto, ¿dónde está? Acaso, le, le... Ya, y acá esta página, ¿por qué está en blanco? Uy, ha, ha variado ahí. Ya, doctor, entonces le, le voy a volver a enviar más. ¿Puedo salir, doctor? Sí, ya bien, salí ya. Gracias, doctor. Doctor, buenas noches. Disculpe, ¿se le puede estar enviando durante esta semana los trabajos? Deben enviarlos al grupo ya, completos. ah Correcto. Ya, doctor, gracias. Ya, estos trabajos los voy a hacer gracias, por el y luego se los devuelvo por el grupo. Ya, buenas noches. Pueden retirarse porque tienen clases. Gracias, doctor. Sí, doctor, gracias. Buenas noches. Mañana se lo envío yo. Gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor.